Señores, imponen tres meses de coerción, hombre que dio falsa alarma en Aeropuerto Cibao. Tienen que un año que hay que ponerle a eso. Eh, la Oficina de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santiago impuso tres meses de prisión preventiva como medida de coerción en contra de Jorge Rafael Hernández Almonte, acusado de terrorismo, tras obligar a paralizar las operaciones del Aeropuerto Internacional de Cibao con una falsa alarma de bomba así como ejercer violencia en contra de su pareja. A su salida de la sala, de audiencia, Hernández Almonte no emitió declaraciones a la prensa. ¿Tienen el video? <risa> Señor. Agarraron al hombre entonces. Señores, bueno. si hubiese sido en Estados Unidos, no ve la luz del sol. No. Le botan la llave. De es, un terrori de. es un acto terror terrorista. Y todo eso porque no quería que la mujer se fuera. Bueno, bueno usted. se apechan demasiado. Se apechan, se apechan los tigres. ¿Cómo tú vas a dedicarle más un, un vuelo a lo, lo más delicado que hay en el mundo? Porque es que usted se monta en un avión y usted le entrega su vida a, a, a un piloto. A un piloto, <risa> claro. Y la, y, y la gente vuelta loca. <risa> la gente vuelta loca. Eh, no es fácil, señor. Y esa turbulencia, yo nunca me monté en un avión, pero ya... Por ejemplo, tú, tú tú sabes la turbulencia? Los papás míos se montaron en un avión y me explicaron un ching de lo que es en la sí, turbulencia. Güey. Pero nosotros vamos para allá, despreocúpate. Ahí, ahí está, ahí está el También. Hay que dejar de tenerle miedo a eso. Yo no le tengo miedo, yo nunca me he montado y... Mira, la, si, si la, la primera vez siempre da ne mucho nervios. Usted pero se después, montó, usted se montó. Si no. la familia se monta un avión y se cae, va ganando. <risa> Ay, no, no. Dios libre. No. Señores, no, este muchacho que coja su pela ahora, porque qué como esta loquera de esta gente, de que llamaban a un aeropuerto. Pues es que le había agarrado por los cabellos y, y la monta y, y un le, carro. Le, sí, camina. Claro. <risa> eso es. Y cómo es. llaman, de que, y todo el mundo vuelto loco saliendo seguro ahí, es Vialona. Una bomba. Pero como tú dijiste, que si había una bomba y tú en el, en el avión, ¿cómo era? No, no, si yo que mi sueño ha sido viajar a otros países. ¿eh? Y yo me monto por primera vez, viene uno, un fulano, y que explotar esta... Yo voy a decir, mira, camijo. Vamos a hablar de esto. ¿Cómo a ti, podemos yo, ven. arreglar esto tú y yo, de que tú no explotes esto ahora? Explote el otro, no te apegas y te monta en el otro. <risa> <risa> Porque no, no vamos a explotar como quiera, pero... Hay que hablar el y concientizar. No, no, no, podemos explotarnos ahora. ¿puedo? Ver, <risa> que se asusta voy a vez más algo que yo. Tú quieres explotarte, vamos ahora. <risa> Señores, ¿eh? Señores, pasando a otro ámbito. Néstor, dígame. Ya tenemos el videíto del de, amigo tuyo de, de, del vuelo de la falsa alarma. Eh, claro, él no quiso dar declaraciones, solamente so, son imágenes. Pero como tú lo pediste ahí. Vamos, vamos a eso. Amable está activo. Vamos y a ver. Las peticiones, lo que de, niño, la peticiones niño de ustedes de son hechos. Ahí vemos el joven. Eh, él no quiso dar ninguna declaración cuanto al hecho. Y ya también ustedes saben las razones por las cuales él di que dio la falsa alarma. Mm, eh, eh. Por no, este que muchacho más loco, ¿eh? <risa> Tres meses ahí se buscó ese joven. Bueno. Y lo están en los ojo huracán que no puede decir que, hacer, decir que buscar abogados buenos que lo van a sacar. Porque ya eso, eso es noticia. Cuando él vaya a los tribunales, noticia ¿Eh? ¿No entiendes? Entonces, te, debemos de pensar para hacer la cosa y jugar con entidades así tan importantes como es el aeropuerto Cibao, que hay muchas personas que viajan por ahí le cogen, tú imaginas, ¡Uuuh! ¡Una bomba! No, que, tú sabes la gente el... que, que perdieron sus vuelos, porque eh, yo tengo entendido que hubo una señora junto a su hijo que no quisieron viajar por el Cibao. No. Cancelaron su vuelo y se fueron a Santo Domingo. O sea, oye, puso en riesgo y en juego muchísimas eh, cosas, incluyendo eh, los vuelos perdidos de eh, varias personas. O sea, ten, debió pensar, como dices tú, pensar la cosa antes de hacerla. Claro, claro, es así, amable. Muchacho joven, enamorado, imagínese usted. ¿Qué podemos nosotros? Eh? <risa> enamorado. <risa> enamorado, eso es... Debe manejarse de, de otra manera.